Rosemary Tapia, que leer recomendaciones de lectura. El autor presenta una extraordinaria protagonista que deberá enfrentarse al mismo tiempo a nuevas amenazas y antiguas pesadillas. David Baldassi nació en 1960, se licenció en Derecho en la Universidad de Virginia y ejerció como abogado en Washington. En 1996 publica su primera novela. la Además, cuando se produce una extraña muerte en el área, frecuentada por turistas, Altri es apartada del caso abruptamente y deberá decidir entre cumplir las órdenes o arriesgar su carrera tratando de averiguar la verdad. Altri Pin vive marcada por la terrible experiencia que vivió en su infancia. Cuando tenía seis años, un desconocido secuestró a su hermana gemela, Mercy. Nunca la volvió a ver. Tres décadas después, Albrecht es agente del FBI con extraordinarias capacidades, rebelde, valiente, autosuficiente. Sin embargo, entre sus muchísimas cualidades, no figura la misericordia o la capacidad de perdonar. Su cometido es perseguir y atrapar a los delincuentes en la zona del Gran Cañón, que conoce muy bien. Un thriller épico de ritmos vertiginosos Trazado con maestría, ambientado en el gran cañón y sus alrededores. Desde el primer capítulo hasta el último giro, esta novela te atrapa, te cautiva. Un debut impresionante que promete convertirse en una gran serie, la de la gente Pino. Unos de esos personajes inolvidables. Esta es la recomendación de Rosemary El camino del perdón de David Baldassi. Gracias.